Nancy Pierce, su la servía, y hombre si se que ya le dije, que amor, un poco mal, el hombre, Salud Colombia. Con a Colombia. Salud a Yo los Y ahora En mi casa no se olvida, pero en mi ropa, en mi corno, que a veces yo componía, la carne de madera, el que se la sostenía, y mi amor no me di cuenta, el bombillo sí servía. Entonces que ya le dije, llamarse un poco más, monto, mal, Y lo de abajo veo, el bombillo va a No Entonces que ya le dije, llamarse un poco más, en lo de abajo veo, el bombillo va a luntar. Resulta que el bombillo de la muerte de mi casa se dañó. Yo llené a mi novia para que lo compusiera. Ellos se montaron en escalera y yo se lo contenía. Y ahora me voy a decir que bueno que lo Que se lo diga. Que va a caer en mi Eso nunca. 100% Nancy Plus, 100% Nancy Plus de corazón. Mi casa no servía, ni mi novio sin que llora, a ver si lo componía, ella acá en una escalera, yo se la sostenía, y mi abajo me di cuenta, el bombillo sí servía, no sé que ya le dije, llamarse un poco más, que yo desde abajo veo, el bombillo va a jugar, no sé yo ya le dije, llamarse un poco más, que yo desde abajo veo, el bombillo va a jugar. multimodal of the No te voy la boca, que buena, uh -huh. Que de papatar, de la nueva, que viene a empapatar, la nueva, que viene a empapatar, y no lo ya más arte, porque no teníamos y no lo ya venió más arte, porque no teníamos a. Prepara un pan, muy bueno para comer La tazón que ella le pone, no se las doy a saber A todos nos puse el pan, que preparar el lena Lo tiene grande y caliente, y listo para las cena A todos nos puse el pan, que prepara el lena Lo tiene grande y caliente, y listo para las cena ¡Qué buena sea! Buena, ¡Qué que bueno es el pan. que para Elena, todo el que le comenta la propaganda riega. Elena tiene el pan.